El amigo de todos. Título del corrido que le hice al inolvidable y querido Padre Polito. Y con él, unas fotos. El relato de esta historia de un sacerdote valiente que está gozando la gloria tan solo por obediente congregación de Balcázar el señor mandó una luz municipio de Tamiagua Estado de Veracruz 3 de febrero, día y mes 1965 Año que al mundo llegó Nuestro querido Polito Lobos, Lima es el otro apellido, nombre del padre Polito, por muchos ya conocido. Seguro que tuvo errores, es natural, era humano, con respeto lo refiero. Solo Dios para juzgarlo. El padre Guillermo de Olmos, quien atesco comandó, fue un día 26 de agosto, año del 86, Seminario Cristo Rey donde Polito ingresó de vocaciones adultas hay su misión comenzó en los cursos avanzando en Texcoco y Cerro Azul el orden del diaconado fue en Panujo, Veracruz. La congregación Anáhuac, Pueblo Viejo, Veracruz. Año del 98, junio 12, se ordenó. Año del 99 Fue vicario en catedral Parroco de Tlachichilco Del 2000 al 2006 Septiembre del 2006 Al seminario llegó Llevando la economía que con éxito cumplió. Septiembre del 2008, siendo párroco otra vez, lo recibió con agrado, misterio Pentecostés. Noviembre del 2012 Se fue Isguatlán de Madero Noviembre del 2013 Lo esperaban en el cielo Querido Padre Polito ¿Cómo poder olvidar tu espíritu de servicio siempre dispuesto a ayudar querido padre polito cómo poder olvidar tu sencillez, tu carisma, tu corazón para amar Padre Polito ¿Cómo poder olvidar Tu sonrisa contagiosa Y tu alegría sin igual Por eso Padre Polito Y con sobrada razón Guardamos gratos recuerdos de gratitud y de amor por eso Padre Polito y con sobrada razón guardamos gratos recuerdos de gratitud y de amor